Hasta el momento, de las ferias del doble ainaldo generaron un movimiento económico de 35 millones de bolivianos en todo el país. Esto de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo Productivo. El, el, el rubro de cuero es el que ha vendido cerca, en general, de, de 14 millones de bolivianos hasta la fecha. Eh, le sigue en, en volumen de ventas el, el rubro de alimento textiles, con cerca de 6 millones. Eh, hablamos de confecciones en general. Y el tercer eh, gran rubro de, de ventas ha sido el de alimentos con cerca de 5.2 millones de bolivianos. La autoridad dio a conocer que de las más de 35 millones de bolivianos que se generaron en las ferias del doble Aguinaldo, gracias al uso de la billetera virtual, más de 22 millones de bolivianos ya se desembolsaron en las cuentas de los productores. Pues tenemos el número, número de puestos de venta, más de y ocho puestos de ventas en todo el país que tenemos y obviamente hemos vendido hasta la fecha, tenemos las ventas que hemos hecho, 30 y 35 millones de bolivianos, de los cuales se ha pagado ya a los diferentes empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, empresarios grandes también, pero que en realidad tienen la producción nacional. Todavía hay un saldo por pagar que en estos días vamos a activar el sistema del billetera móvil, como ya lo tenemos el en base, base de datos rápidamente para poder continuar con el tema de los pagos. Importante mencionar que 298.142 números telefónicos de celulares habilitados para el uso de la billetera móvil, 162.383 ya descargaron la aplicación, lo que representa más del 54% de los beneficiarios del segundo guinaldo que habrían realizado algún tipo de transacción bajo este método. La, la micro y pequeña empresa ha vendido cerca de 13.5 millones de bolivianos eh, la gran empresa ha vendido cerca de 12.3 millones de bolivianos y la empresa pública eh, cerca de 3.5 millones de bolivianos. Esa es la distribución general en función a las categorías de empresas. Por su parte, la ministra de Desarrollo Productivo, Nelly Dacifuentes, instó a que los beneficiarios se apersonen a los más de 2.398 puntos de venta habilitados en el país para poder acceder a los productos nacionales de 962 empresas que están participando y de esta manera apoyar a la producción nacional. Reconocer cuál es el nuevo cronograma para las siguientes ferias del segundo aguinaldo. Le mostramos la siguiente nota. Se ha ampliado para, los, para el la ciudad del Alto, del 4 al 10 que van a continuar las ferias del doble aguinaldo, pero paralelamente también en la ciudad de Cochabamba, específicamente en el Code Sur, en el lado norte del Estadio Un Capriles, va a también a continuarse del 4 al 10 de eh, febrero. Y a partir de ahí se, está, se ha coordinado un trabajo conjunto con los dos viceministerios para cronogramar las nuevas actividades y estamos iniciando del 9 al 11 de eh, febrero, la segunda versión del departamento de Oruro, como arrancando la segunda versión. Posteriormente se va a consolidar en la segunda, tercera semana para los demás departamentos, que van a ser en forma conjunta para poderlo consolidar. En este momento tenemos un registro de 1.600 empresas que se han acogido a ese beneficio.